¿Cuántos de ustedes son pacientes? A ver, ¿los médicos pueden más? Okay. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Quiero platicarles experiencia sobre una enfermedad que hasta antes del 2010, se supone que no existía en México, particularmente porque pensaban que la amiloidosis hereditaria era una enfermedad de gente caucásica, que eran rueritos altos, que pues veían a los pacientes con polineuropatía y decían no son güeritos y altos, no deben de tener esta enfermedad, definitivamente no hay ni siquiera los recursos para encontrar o hacer una prueba genética y establecer el diagnóstico. Y a partir de que empecé yo a estudiarlos, como les mostraré más adelante, verán que los pacientes ni son güeritos, altos, son bastante eh, parecidos a mí, es decir, con un fenotipo mexicano y que tienen definitivamente este. enfermedad. Las amiloidosis son un grupo de enfermedades, que eso es algo de lo que empecé a tener problema al explicar esta enfermedad, porque la gente escuchaba amiloidosis e inmediatamente lo asociaba a una enfermedad hematológica y como lo oyeron anteriormente casi casi que era producto de mieloma múltiple. Y entonces, amiloidosis le sonaba a que tenían que recibir quimioterapia y que el tratamiento iba a ser con quimioterapia, lo cual empeoraba los síntomas porque como ustedes saben la quimioterapia generalmente es tóxica para los nervios. Entonces, empezando por el principio, la mielodosis es un grupo de enfermedades, lo que tienen en común es que se produce una proteína que se llama amiloide que se acumule, que se acumule en los órganos y sistemas y que tiene unas propiedades que son similares, particularmente que cuando se ve al microscopio se ve como una, con un color verde amancenado. Es una proteína que eh, es una glicoproteína que tiene una estructura eh, con formación al beta. ¿Y qué enfermedades pueden acumular esta proteína? Pues, como les dije puede ser la, la, la mielodosis primaria, que es la mielodosis de cadenas ligeras, que es un producto de una enfermedad hematológica. El problema y está: que en la médula ósea se producen células plasmáticas y estas, a su vez, producen amiloide Y la amiloide son estas cadenas ligeras, capa o lambda. También existen enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide o el VIH que producen amiloidosis eh, eh, de tipo eh, beta 2 microglobulina y que se pueden, por ejemplo, ver en los pacientes que tienen hemodiálisis y es una proteína que particularmente se deposita en el riñón. Existen amiloidosis localizadas en el ojo, en el riñón y en otros sistemas y la que nos confiere ahorita que es la amiloidosis TTR ¿qué quiere decir TTR? Trastirretina Trastirretina es una proteína que todos nosotros producimos en el hígado y que se encarga de transportar a tiroxina y que se conforma de una manera en donde tiene este cuatro tetrámeros que están siempre unidos los pacientes que tienen eh, genéticamente una mutación en el gen de trastirretina lo que hacen es que te, este tetrámero se empieza a disociar en la sangre y van a formar entonces cadenas fibrilares que a su vez se van a depositar como amilo eh, ¿Dónde se produce principalmente como dije el TTR se produce o la trastirretina o también tiene un sinónimo que es la prealbumina, se produce en el hígado en el 98% de los casos 2% se va a producir en el cerebro, particularmente en el plexo y en las células epiteliales de la Entonces, esta es la base de la enfermedad. En el cromosoma 18 existe el gen de la plastiretina que va a codificar la proteína TTR y esta proteína al estar mal codificada por tener la mutación se va a deshacer, a disociar y se va a acumular en los tejidos como fibras de amiloides. Estos depósitos son eh, intra y extracelulares y no se degradan, se van acumulando a lo largo de los años. De tal manera que la enfermedad empieza desde el nacimiento, pero tiene un retraso de 18 y hasta 40 años para que empiecen a hacer los síntomas. ¿Por qué? Pues porque la carga de amiloide va a dar las manifestaciones. ¿Qué manifestaciones? Son muy heterogéneas y va a depender de dónde se está acumulando más ese amiloide generalmente todos los pacientes tienen polineuropatía asociada a otras manifestaciones sistémicas como puede ser enfermedad del corazón, cardiopatía, enfermedad de los ojos, enfermedad de gastrointestinal. La primera vez que se describió esta enfermedad fue en 1952 en un pueblo pesquero en Portugal. Y lo que veía el doctor Andrade es que había un cúmulo de pacientes que desarrollaban polineuropatía muy jóvenes y de hecho la describió como la enfermedad de los pies, porque al poco tiempo la polineuropatía era progresiva y los pacientes que querían de silla de ruedas y los coches no podían levantarse en la cama, entonces era una neuropatía periférica, principalmente distal, y la describió como la enfermedad de los pies, poco a poco se fue describiendo esa misma mutación y otras tantas en diversas partes del mundo, particularmente en Portugal, España, Brasil por influencia en portuguesa, otras partes de Europa y Japón. Actualmente se reconocen más de 116 mutaciones y la más común es la que se describió en Portugal, que es la valina 30 metionina, pero tenemos muchas otras mutaciones alrededor del mundo. Como les decía, las manifestaciones clínicas van a depender de dónde está esa proteína acumulada pero generalmente es una combinación de síntomas, en donde el síntoma cardinal es la polineuropatía y a eso se asocia que el paciente tenga manifestaciones cardíacas, manifestaciones oculares o manifestaciones gastrointestinales. Diarrea con estreñimiento es muy común y después es la diarrea y llega a una caquexia importante en donde los pacientes pueden simular, por ejemplo, que están en etapas muy tardías de VIH por la caquexia que tienen. Se depositan alrededor de las arteriolas, hay desplazamiento de las fibras nerviosas y esto produce una desmihilización secundaria en los Empieza a progresar, al principio son pacientes que lo único que se quejan es de dolor o parestesias en manos y pies, después tienen algo de debilidad muscular que va progresando hasta tener o requerir utilizar un bastón, después andadera y finalmente los pacientes quedan confinados en la cama. Además de eso, la neuropatía es autonómica, lo cual explica mucho de los síntomas como la diarrea, las, las alteraciones en la sudoración, la hipotensión ortostática, que es un síntoma muy temprano, la distinción eréctil, etc y de ahí que nosotros lo, lo cataloguemos en tres etapas la uno es cuando solo tienen la neuropatía sensitiva la dos es cuando ya tienen alteraciones motoras y requieren de alguno auxiliar para la marcha y la tres es cuando ya no pueden pararse por sí eh, otros hallazgos neurológicos, bueno, pueden tener el eh, eh, eh, tratamiento de, de nervios como puede ser el túnel de cargo, anormalidades en, la, en el vitrio el diagnóstico generalmente se hace por medio de una biopsia y la biopsia que más conocemos aquí en México es la de la grasa periumbilical, en donde se extrae un poquito de grasa en el abdomen y se manda a analizar y se puede desde ver con hematoxilina o sino una atención muy sencilla hasta hacer este tipo de amiloides o incluso inmunohistoquímica para detectar que tipo de amiloide es este. Tipo. Quiero aquí mencionar que todos los amiloides se ven igual con este tipo de tensiones y requerimos inmunistoquímica para saber qué enfermedad, como les hablaba, si esto es de la médula ósea por neuroma múltiple o por cadenas ligeras, o si es por artritis reumatoide o si es por TTR, para saber específicamente qué tipo de amiloide es. Afortunadamente, para la enfermedad de TTR, eh, la secuenciación del gen, encontrar de la mutación es muy sencillo, porque ya se conocen y ya existen kits muy específicos para encontrar la mutación. Entonces, si uno sospecha de androidosis y el abordaje en México lo normal es mandarlo al hematólogo y el hematólogo hace una aspiración de médula ósea y encuentra que esto no es por causa hematológica, lo siguiente en el abordaje diagnóstico es hacer esta prueba genética. ¿Dónde se hace la prueba genética? En sangre o en saliva y es sencilla, nada más es buscar un laboratorio específico y decirles que lo que requieren es una prueba para meliodosis TTI. La biopsia tisular, como les decía, se puede tener con rojo congo, que es cuando se ven estos depósitos verde este, amarillentos. Y aquí está lo interesante del trabajo que yo hice, en el 2010, cuando yo sospechaba que existía mi sedentaria y sospechaba porque existían muchos pacientes con los síntomas y con antecedentes familiares, que es otro de los datos cardinales de la mi por TTR, busqué eh, en el hospital, en el Instituto de Nutrición, todos los registros que me pudieran llevar a mi Y encontré una gran variedad de casos, 102 casos, pero de ellos 10 pacientes tenían el antecedente de que posiblemente su familia padecía de este tipo de aminodosis. Los les llamé, los empecé a estudiar, mandé la prueba genética y salieron positivos. De ellos, a los que estudié fueron a los familiares directos, porque esta enfermedad es autosómica dominante. Autosómica dominante quiere decir que los hijos de los pacientes afectados tienen el 50% de probabilidad de tener de tal manera que puse una muestra de 72 pacientes que analicé, es decir, los 10 que encontré con posible sospecha por síntomas clínicos y una biopsia positiva y el resto eran familiares de los pacientes. Y encontré que 25% no tenían la mutación y 32 tenían una mutación que se había descrito poco, raro en el mundo, que es la serina 50 arginina 12 tenían la serina 52-prolina y 3 glicina 47 alanina todas en el gen de trastirretina, es decir, todas se asociaban con amiloidosis por TTI. Interesante, empecé a hacer un estudio para ver de dónde venían estos pacientes y como pueden ver aquí, la mayoría venía de Guerrero y de Morelos. Lo que igual habla que quizá esto se trate de un efecto fundador, en donde existe alguna generación, en donde se hizo la mutación y se fue pasando de generación en generación, y lo que estoy yo viendo ahorita ya son varias familias que a lo mejor no tienen relación entre sí, pero están en la misma comunidad y parecen de la misma. La mayoría están en Guerrero y Morelos, algunos están en DF, pero provienen, no tienen familiares de Morelos y Morelos Guerrero, y las serinas 52 se dan una mutación distinta y esa sí es completamente aparte y está en Guanajuato datos demográficos, la edad promedio de los pacientes que yo analicé fue de 35 años y la edad al diagnóstico era de 33 es decir que por lo menos casi todos tenían dos años de haber empezado con la tomar y en promedio todos tuvieron 10 familiares eh, con eh, con la mutación claro, aquí cuando yo presento esto en el extranjero me dicen ¿por qué? Diez, o sea ¿Cómo encontrar tantos pacientes en tan poco tiempo? Y les respondo, pues porque tengo nada más una familia que son 20 hermanos. Pero 20 hermanos con la posibilidad de tener muchos pacientes para a que no se da de pie. Y de estos, por lo menos, tienen entre 2 y 4 hijos. Y además, son gente, por lo menos en esta comunidad, que han tenido hijos jóvenes. Entonces, estoy viendo a los pacientes que ya tienen síntomas entre la edad de 40 y 50 años, y a los hijos en los 20 a 30 años entonces por eso de tener ningún caso en México ahorita hasta la fecha tenemos 109 pacientes que tienen la mutación documental eh, 50% son hombres y 50% mujeres, esto no es sorprendente porque es una enfermedad que no está ligada al sexo eh, y las manifestaciones clínicas son las que se han descrito para la reloidosis más común, que era la que les platicaba en Portugal, que es la metodina valina, que es lo que tienen muy tempranamente, además de la neuropatía sensitiva, es una eh, muy importante eh, hipotensión ortostática Para los que no conocen esta prueba, es una prueba de inclinación en donde el paciente está acostado y de repente los inclinamos a 60 grados y vean cómo hay una drástica eh, baja de la presión a mí me sorprende muchas veces que con esta baja de la presión arterial los pacientes no tengan síntomas, no se desmayen. Sin embargo, esta hipotensión ortostática yo creo que está muy relacionada a que es muy crónica, que los pacientes toleran muy bien presiones arteriales muy bajas. Tienen depósitos de amiloide en el ojo, casi todos los pacientes llegan con los ojos muy rojos y tienen ojos secos, boca seca, alteraciones en la sublación, etc. ¿Me puede pasar el video? Esta es la polineuropatía. Quiero que se fijen en varias cosas en este video. Lo primero, más importante, es que el fenotipo del paciente, como les decía, no es europeo, como nosotros nos esperábamos que eran los pacientes con amideurosis hereditaria o con TTR. Segundo, para que vean cómo está el pie caído y cómo es muy distal, lo empieza de manera muy distal, como se, se describen las polineuropatías periféricas, simétricas, distal, manos y pies. O sea, es un guante calcetín, lo cual nos hace acordarnos un poco de la neuropatía por diabetes. Entonces, muchos de estos pacientes han sido diagnosticados con una rápida evolución de una diabetes muy mala. Tengo pacientes que ni siquiera tienen diabetes, pero que están tratados como si fueran diabetes Tengo otro paciente que nada más le hicieron 18 pruebas de VIH, porque le hiciste. Que parecía que tenía VIH porque Pues porque están tienen mucho peso, tienen mucha diarrea y se ven, se ven clínicamente muy afectados. En este video, cuando están escribiendo ahorita cómo tiene afectación la ahorita las manos. Un par de años antes era un guardia de seguridad que ejercía las funciones de guardia, es decir, que tenía la fuerza necesaria como para ser guardia de seguridad, estaba contratado y después de este video murió un año y medio la siguiente este, cita tuvo cada medicina de ruedas y el paciente falleció es una enfermedad rápidamente progresiva lo cual también habla que el diagnóstico lo debemos hacer en aquellos pacientes en donde la neuropatía esté evolucionando de una manera desviérida uno de los diagnósticos que he encontrado que son más comunes no sé cuáles son aquí neurólogos, pero nosotros tenemos que hacer lo que se llama CIDP o polineuropatía y son pacientes que tienen una neuropatía progresiva, pero que se estabilizan bastante con esteroides y con el mismo globulín. Cuando estos pacientes se salen de la norma, también hay que pensar que a lo mejor valía la pena hacer una prueba genética. Particularmente, si no está la mano la prueba genética al principio, por lo menos preguntar antecedentes familiares. ¿Qué antecedentes familiares? No solamente eso, ¿no? usted tiene familiares con anterdosis, que muy posiblemente están siendo, no, porque no se conocía esta enfermedad antes del 2010. Le pueden preguntar, ¿ha tenido familiares que desarrollan este tipo de neuropatía, que están en silla de ruedas de manera temprana, jóvenes de los 40, 45 años, que murieron de algo del corazón, aunque no estaba diagnosticado o aunque eran muy jóvenes, muerte súbita, que tenían diarrea, que perdieron peso, todo esto les puede dar como un cuadro clínico para empezar a orientarse de que el paciente pueda tener neuropatía por el corazón como les dije es la segunda manifestación clínica más importante de hecho muchos de los diagnósticos a veces los hacen incluso los técnicos que hacen ecocardiografías, porque es una birefrigencia en el ecocardiograma muy especial el un acumulado particularmente como lo ven en el septum interventricular es muy muy llamativo para ellos como que brilla demasiado entonces una paciente con neuropatía que tenga un ecocardiograma normal puede ser muy sospechoso de Raramente muchos de los pacientes que yo tengo, si no es que todos, no tienen nefropatía. Por alguna razón tendemos a asociar amiloidosis con proteinuria, y insuficiencia renal y Casi les puedo asegurar que esa historia clínica sí es de los pacientes que tienen amiloidosis por probable. Pero estos pacientes rara vez tienen proteinuria. Si es una proteinuria, no es una proteinuria en los nefróticos que nos llame la atención. Entonces, dentro de las cosas que tenemos como para tratar de excluir o saber qué tipo de amiloidosis, podemos también hacer estudios y encontrar diversas diferencias sí. entre un tipo y otro de amiloidosis. Cosas raras que suceden, como la defensa autosómica dominante, 50% de las mujeres y 50% de los hombres. Sin embargo, y no sé por qué, las mujeres están mucho mayor o empiezan a presentar síntomas de una manera mucho más tardía que los hombres. Casi todos los pacientes que tienen ampioidosis entre los 37 y los 45 años empiezan a tener síntomas. Y por alguna razón las mujeres empiezan después de la menopausia. Puede ser que la, el, la TTR, como les decía, la trastyrretina, que es una proteína que acarrea la tiroxina, también tiene un sitio de unión con estrógenos. Entonces, posiblemente al estar unida a esa proteína con estrógenos, permite que no se disocie tan seguido en las mujeres y no se acumule tan rápidamente la biólogo. Pero este es un objeto de estudio para alguien que hace una tesis en este Y otra cosa que es muy importante y ojalá y esta eh, diapositiva se la grabe porque para mí es muy interesante, todos pensamos, ah, esa me Vamos a hacerle una biopsia de grasa perimilical y ahí va a salir. Y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando ya está en la grasa perimilical, honestamente, es muy tarde. Porque como puedes ver aquí, en la población que yo tengo, los pacientes que tenían la mutación, tenían alrededor de 23 años cuando eran asintomáticos. Cuando ya presentaban síntomas de neuropatía, ya tenían 35 años. Y...